El hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña, es la madre de la fantasía, de los dioses, posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación, los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer, Jules Michelet.